Aquí está Igor e guard de Kindercraft, una silla de coche para niños desde el nacimiento hasta unos 4 años de edad desde 40 hasta 105 centímetros, que cumple con la normativa r 129 y size La silla fue probada a velocidad de hasta 64 km por hora para garantizar el más elevado nivel de seguridad. La norma exige que las sillas de coche estén sometidas a pruebas de choque frontal a 50 km por hora. Las pruebas han demostrado que e reduce en un 20% la fuerza de impactos frontales en la cabeza y el pecho. Además de garantizar al bebé más seguridad posible durante el viaje, e cuenta con sistemas de seguridad como H-Guard, Side Protect System y una barra antirretroceso. Gracias al Isis -B en 360 grados y a los ganchos para el cinturón, te será más fácil colocar a tu hijo en la silla y abrocharlo correctamente. e se instala sobre la base Isofix y una pata de apoyo. Gracias a los indicadores, el riesgo de una instalación incorrecta es mucho menor. Al comprar la silla de coche, obtienes una nueva dimensión en seguridad. E-Guard de kindercraft incorpora también Easy Grow System, lo que permite cambiar la altura del reposacabezas y de los cinturones al mismo tiempo. Se puede ajustar la altura del reposacabezas en seis niveles con una sola mano. Es lo que aumenta la seguridad y la comodidad del niño durante el viaje. Spen 360 grados facilita abrochar el niño en la silla de coche. El botón de cambio de posición tiene un acceso fácil y es cómodo de usar. Basta con pulsarlo y girar la silla hacia ti para colocar al niño. El sistema permite reposicionar rápidamente el asiento, sin necesidad de desmontarlo. Cuatro posiciones para viajar. Gracias a la función Reclining, puedes ajustar fácilmente el ángulo de la silla de coche con una sola mano. Al adaptar la posición al niño. Aumentas la comodidad de tu pequeño pasajero, así como su seguridad en caso de choque. Viene con SPS. Side Protection System. Es un sistema de protección lateral integrado mejorado que junto con el cabezal mejora la seguridad. Carcasa ventilada. La carcasa de la silla de coche con orificios especiales y el material transpirable del asiento eliminan eficazmente la humedad durante los días de calor. Instalación segura y cómoda. La silla de coche está integrada con la base. Se instala mediante el Isofix, lo que garantiza una instalación sencilla, rápida y segura. e también cuenta con una pata de apoyo con ajuste de 11 posiciones y 4 indicadores de la instalación correcta. Todo esto elimina el riesgo de un montaje incorrecto en el coche. Easy Grow System. Permite cambiar la altura del reposacabezas y de los cinturones al mismo tiempo. Se puede ajustar la altura del reposacabezas en 6 niveles con una sola mano es lo que aumenta la seguridad y la comodidad del niño durante el viaje. Facilidad de abrochar el arnés de seguridad El arnés de seguridad de cinco puntos, interno, tiene protectores antideslizantes en la parte inferior. Gracias a los ganchos situados en los laterales de la silla de coche, puedes inclinar fácilmente el arnés para colocar al niño con más facilidad. Además, la hebilla, que no se cae, hace más cómodo abrochar al niño. También incluye barra antivuelco. Sabías que ahora podrás comprarlo con las mejores condiciones en bebésvictoria.es o llamando al teléfono 965460479 o por WhatsApp 623045009. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Gracias.